Oh, oh. Buenos días, cariño. Tenemos que avanzar. Oh, el ave no está. Tal vez Russell no lo note. ¡Atención! ¡Hora de despertar! ¡Y Kevin! ¡Y Kevin! ¡Desapareció! ¡Kevin! ¡Busca ¡Oh! Kevin! ¡Busca a la ave! ¡Busca la ave! ¡Por allá! ¡Ah, qué suerte! ¡Allí está! Oye, esa es mi comida. Baja de mi tejado. ¡Sí! ¡Baja de allí! ¿Y ahora qué está haciendo? ¡El ave está llamando a sus bebés! ¿Sus bebés? ¿El ave es una niña? ¡Ah!